Buongiorno da Pablo, el giorno de hoy ¿Qué cosa faccio? Voy a fare un poco Un entrenamiento para Esmaltir todo el cuerpo Para botar todo lo que habíamos Maldiado en, en la festividad. Mira comando, esto es un ritmo Moderato, he portado La corda, aunque una pala Una pala, esta corda la podemos ajustar En un negocio esportivo Esto será un entrenamiento Ritmo moderato, que voy a fare? Voy a fare 4 minutos saltando con la corda, pero atención, no es que no así cuatro ejercicios, porque son, son personas que ancora no farlo continuamente, ahora voy a hacer, un minuto, dopo, facho, abdominales, y toco de abdomen, le meto un ejercicio de gamba, voy a alternarlo, uno de corda, uno de abdominales, y uno per la gamba questo lo voglio ripetere quattro volte perché sono quattro minuti, anche a me piace il 5, però a... inizio inizio con 4 4, 4 perché io so che adesso sta iniziando c'è tanta gente che dice no, non ci riesco, eh, devo stare bene in estate, però no domani do... se si lasciamo tutto per domani, dopo sarà più difficile ok, vamos a iniziare così vamos a iniziare, vamos a iniziare Oiga, hoy, hoy el sol es noche, pero guarda, nos anticipamos. Si esperábamos que las condiciones sean mejores, no hacemos niente. Vamos a iniciar un poquito de, de esta movilidad que me piace a mí. Ok, muevo un poquito el pie y muevo, muevo, muevo. Cuatro minutos de corda, pero a minuto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar como volete, como volete, más veloce, más lento, cruzando la corda como si soy capaz, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta. Muevo, muevo un poquito. El ginocchio que, que responda. Y un saludo a toda la gente que me está guardando. Mira, comando. puedes dejar echar soto, cualquier comentario, todo lo que voy. yo respondo, Pablo, que es muy fuerte el entrenamiento que estáis haciendo. Que, que no es per tutti. Va bene mejoramos, cambiamos lo que no va a venir. okay Ok, saltito, Vamos, iniciamos primo con. corda, corda, corda Mira comando, mira comando. Fuerza, fuerza, muy bien. Ok, ok, ok. primero iniciar a beber un poquito de, de, de, de agua. Ah, buena, buena, buena, costa agua. Buena, buena, me okay, piace. Vamos a iniciar con la corda. Inizia, un minuto, piano piano, piano piano, tu lo fai come vuoi, come vuoi, io lo falto in punta, punta, punta, punta, così risparmi un po' la energia di saltare nuovamente, così tanto, ok, ta ta ta, ta ta, ta un minuto, vuole estar en velo para pa el pa estate de adesso deben iniciar adesso Adeso, adeso, Bueno, el de eso fue un poquito de freddo pero guarda. No corda corta mi riscalda. amortigo la caduta siempre en punta. No ha visto Ok, perfecto Adesso Uf, Se siente, ¿no? Ok, vamos a dar un poquito de, de abdomen, abdomen Vamos a postar en esto, está un poquito bañado Ok, abdomen, plan, plan 30 segundos, 30 segundos, guarda. Guarda. 30 segundos, Guardo de frente. de apoyo, cómico, punta de piedra, guarda de fronte, retroversión de glúteo, vale. no cosí, Tra. no es normal, ¿no? <ríe> ah. más en YouTube? 1, 2, 3, 4, ok, perfecto, perfecto. Perfect. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el ejercicio yeah. per gamba. Vamos a hacer el glute, glute, glute con la palina abajo. Cuatro, cuatro, piedi, a la espesa misura de la espalda. Ok, vamos a echándole lentamente, siempre. La esquina derrita, mira comando, cosí guarda, lentamente, lentamente. Uno, vamos a hacer 12 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 8, que no te supera la punta del piede 9 10 12 1 2 en 3 Perfetto Cuál continua, cuál continua Vamos a... Andiamo a esmaltir, andiamo a esmaltir eh salto de la corda, salto, salto, salto mira comando, salto, salto de la corda salto, salto otro, otro minuto nuestro segundo minuto de corda podemos, si puedo y al pie de Piusu, Piusu guarda su, su, su su, su, su ta, aunque con uno guarda, con uno, con uno, alternato ta, ta, ta. forza, forza, niente es fácil en esta vida, debes pagar el precio, paga el precio, sufre ta ta ta, ta. Ok, perfecto. Uh. Hacemos la corda acá. Hacemos la corda acá. Adesso, abdomen. <ríe> poco reposo poco, poco, poco riposo. Entonces, en estate, todo bien. Ok, abdomen. Nuevamente, vamos a hacer el plan, pero vamos a hacer una modifica. Una modifica, Guarda. Voy a tocar. Voy a tocar de lado. Uno, tres, cinco. ¿no? ¡Se ¿no? la belleza está salud ok, antes eso eh, nuestro un es ejercicio perra gamba, vamos a hacer el postamento, no la caminata del gankrio oiga, me mi esa mucha parola no me viene en español, la caminada del cangrejo oiga, no me viene en italiano, cancrio, cancrio, ¿cómo es? <ríe> creo que no sí importa, guarda, postura, postura, abro y chiudo, arriba, tra, un altro en più, tra, de nuevo, tra, que el ginocchio. no supere la punta, de nuevo, un altro en più. tra, chiudo, abro, chiudo, abro, de nuevo, tra, vamos, andiamo, andiamo, tra, chiudo, abro, tra, Último. Tra. Último. Tra. Ja. Tra uno. dos Entre. Uh. Ay, ay, ay. Se siente se siente Está arribando el sol. Ok. Voy a tener un poquito de agua. Oiga, nos están guardando en que. Nos guardan en Germania. Debo imparar el tedesco. Va a ser un poco dura, pero va bien. No es difícil. Con una fidanzada tedesca imparo más fácil el tedesco. Ok, ok. Ok, no se esquezca, Piu. Andiamo al tercer minuto. ¿Tú ¿Cómo estáis? ¿Cómo te sentes? Porte, ¿no? Carica, ¿no? Mira comando, mira comando. ¿Qué okay. eh, andamos a hacer? Vamos a hacer siempre en un... Nuestro altro minuto, minuto, minuto. Okay. este lo hago más o menos, La, la, la, la, la. Este es nuestro terzo minuto. Nos... Ancora nos manca un alto. Tú es vaya con la corda, no hay problema. Inicia nuevamente. Inicia. Un minuto. Ok. Perfecto, perfecto. ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? Abdomen. Ok, vamos a hacer una modifica. Modifica. <risas> guárdalo, guárdalo, pa. guárdalo, postura, postura, postura. Ok, guárdalo, Guardo de frente. Pa, pa, pa. Toco, toco, contrario, toco, toco, toco, Volta, tres volte ultimo, ultimo, ultimo en piú ahora okay. uh. <ríe> sigue con la bala, sigue cual continua pues vamos a hacer eh, isométrico 30 segundos en esta postura sin se mover niente <ríe> mira como 30 segundos así pues no puede colocar la para acá, como como 30 segundos que el ginocchio no supere la punta del pie como me gusta Vete a Pablo me piace, no me piace. Volevo a, voglio a, qualcosa più forte, più debole. Facciamo. Giusto, no? Ok, 3 segundos. 1 2 y 3, perfecto. ¡Uf! Uh. Ah, estáis ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo te sientes? cuando are you ok ok okay, Andiamo per el último. Mira, comando, pues Te, te sentirá un poquito la fatiga, cierto, si tú estás peor puedes parar en 2 minutos de acorta. ok, perfecto, puedes ver aquí, agua, agua, agua, ok, cuánto pasamos, pasamos, pasamos un minuto, un minuto de acorta voy a probar a, a bar indietro la corda, ¿no? hay que inventar, ¿no? cualquier vuelta y en varios lo no compacho en avanti ok, si sí va, si sí va, si sí va indietro va probo, probo oiga, se siente el polpacho, se siente <risa> Oiga, ma è, è più duro. Proviamo, proviamo. Oye, è, è sbagliato, avanti, avanti. Normale. Veloce, veloce. Continuamos con abdomen. No le ha hecho reposar a ninguno, ¿no? <ríe> no le ha hecho reposar a ninguno. Ok. Pero estos ejercicios son ejercicios cortos, pero eficaz. Mira comando. Tu ritual. Acuesto, tuviéramos a vinarle una sana y correcta alimentación. Ok. Plan. Plan, plan. Otra modifica. Otra modifica, postura, sempre diritto, guarda, vale. voy a fare questo: uno, due, quattro, cambio, cambio, come, come, come, come, fare fare dieci, dieci due Finalizamos con el ejercicio de, de la gama, Ahora vamos a finalizar con las gambe vamos a hacer 12 saltos. 12, 12, 12. Lo hacemos así. Me De perfil. Ok. Uh. 12. 100 100, 100, 1, 100. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mi fermo 1 2 ah, 3 Complimenti se lo hai fatto Complimenti! Complimenti! Veramente! todo lo que falló hoy, domani se verá <risa> ah, <risa> fuisimas más. Ato, ato. próximamente, grande sorpresa, en este canal en este video te atestas, contenedelo con otra persona que le puede ser útil igual. vaga loco, tra, muestra lo que se ve todo la suma de varios entrenamientos de años, de tiempo. ta ta ta tres vueltas a la semana se manja bien, se duerme bien y, prima o poi, todos los resultados arribarán. Ok, por el giorno de hoy, estamos casi finalizando. para un poquito de stretch. si guarda. Encrocho, las dos manos tocan el ladito. la dita tocan el pavimento. Cambio. Ok, perfetto, scendo, salgo, scendo, salgo, Di dietro, scendo, questo eh, stretching lo potete fare a casa più, più lungo, non faccio così corto perché guarda, eh, eh, da un pochino freddo il tempo. Ok. Perfecto. Perfecto. Arancici. Su. Su. Gracias, gracias por guardar este elemento de cuísima. Si te ha piaciuto, condividilo. De cuore, Pablo.